Una de las zonas cero. Pero estamos bien, ¿vale? Y hoy, bueno, os recuerdo que siempre aquí cada uno os da su opinión personal. Yo también no os doy la mía. Y hoy se me ha ocurrido una idea. Prilínea de todo el mundo. Porque os estoy enseñando un poquito mmm, a trabajar desde casa. Que montéis vuestros negocios online. Desde donde sea. Estamos hablando. Mmm, y se me ha ocurrido que todo el que tenga un emprendimiento honrado pues que Prisline le va a apoyar de forma desinteresada como tenemos muchos seguidores tanto aquí en youtube como en instagram como en twitter yo cualquiera que me presente un emprendimiento una idea de negocio como alguien que hoy en telegram decía que daba clases de inglés nos ha visto en zoom hacer estas reuniones todos los días y ha cogido la idea de dar clases de inglés por zoom y decía oye que yo voy a dar clases de inglés solo voy a cobrar 5 grillos quien se quiera apuntar pues lo he visto oye se me ha quedado ahí digo oye pues, pues es buena idea que la gente tiene que ganar dinero y tiene que moverse más en estos tiempos pues que el que quiera utilizar los canales de PRIXLINE yo me ofrezco de forma desinteresada a dar a de conocer a darle a conocer su, su idea de negocio insisto vale eh, hoy también estamos con el doctor o sea que, que vamos a poder hablar de varias cosas yo esto lo que os quería decir sobre todo vale Prislines es eh, sabéis que ahora hay, hay mucha mucha a ver, Hemos hecho el otro día un vídeo de cómo ganar dinero en estos momentos vale no lo voy a repetir ahora pero lo tenéis ahí abajo insisto eh, idea de negocio muy rápida aparte de los negocios online que yo os voy a apoyar vale dar clases aquí por zoom por de lo que queráis de, de inglés de francés de idiomas, de pilates de yoga de monitor deportivo, ahora que la gente está encerrada en casa, pues hay muchos que necesitan moverse, pues un, un buen entrenador, ¿vale? De lo que queráis. Si alguno tiene una idea de negocio y quiere darla a conocer, yo me ofrezco a ayudarle sin ningún tipo yo de interés económico. ¿eh? Lo hago de forma altruista. ¿Bien? Bueno, que os digo: el que no tenga negocio virtual o no quiera montar, ahora se está llevando mucho, como uno de vosotros decía, hacer mandados en donde viváis podéis poner cartelitos oye que yo hago la compra hay muchas personas mayores que necesitan a alguien que le vaya al supermercado a comprar pues esa es una pequeña idea de negocio para el que no puede montarlo online o, o no quiere vale alguien me preguntaba ahora mismo que si una persona que está irregular que si puede ir a comprar pues claro que puede ir a comprar perfectísimamente y, y si te para la policía pues dice mira yo voy a comprar te van a mirar, ah, pues bien, van a ver que no eres un delincuente y no va a pasar nada. Por supuesto que podéis ir a comprar, ¿vale? Incluso podéis ir a comprar para vosotros o para una persona mayor que habéis puesto cartelitos en los portales sí, sí, sí. y tal. Ahora, sí, sí. ahora entra, ahora entráis, no activéis primero los micrófonos. Es que tenemos aquí a todos los prilines del mundo, ¿vale? Ahora yo les voy a ceder la palabra. Eh, estamos, por cierto, también con Don Alberto, ¿eh? con el, el letrado, ¿vale? Que ahora le, ahora le cedo la palabra aquí vamos a dar soluciones a todo el mundo fuera las quejas las quejas ya las tenemos mucho en la televisión y con lo que está pasando aquí nos apoyamos mutuamente insisto eh, los PRILINES somos personas de todo el mundo sin ningún interés nada más que ayudarnos y tirar para adelante no somos ni una religión ni una secta ni nada se puede unir todo el que quiera vale todo el que quiera participar en directo debajo del vídeo tiene el enlace al salón de zoom y el que quiera las 24 horas estamos en telegram vale y los que lo veis en youtube suscribiros con campanita porque emitimos todos los días en vivo bueno pues yo hecha la introducción mmm, os dejo con don alberto que, que es, es el letrado aprovechar que le tenéis aquí ahora mismo gratis ¿eh? y, y nada os dejo con el prilines don alberto todo suyo la presentación muy buenas tardes, eh, amigos. ¿Se me oye bien? Sí, sí, perfectamente, amigo. Sí, sí, sí. sí, nada. sí. Buenas tardes. Eh, primero, vaya por delante, que el gesto que has tenido de, de hacer de altavoz de todas las, digamos, ocurrencias de carácter mercantil que se les ocurran a los quizliners, pues me parece que es de agradecer. Eso es lo primero. Luego, segundo, eh, eh, bueno, las personas que quieran dar eh, el salto adelante como emprendedor, que no olviden la, la forma jurídica, ¿no? Asistencia jurídica a cualquier cosa que puedan hacer. Como bien apuntaba Luis, <coughs> tienen que ser negocios, primero que vaya la buena fe por delante, segundo que estén en el tráfico jurídico. Se nos puede utilizar ni este altavoz ni cualquier otro altavoz donde haya una, digamos, colectividad de personas para introducir negocios de dudosa legalidad. Vaya por delante. Yo, como siempre, pienso en lo mismo, pienso en el aspecto jurídico de las cosas. Pues las digo. Está claro, don Alberto, está claro. Por eso he dicho, negocios son raros, claro, y de buena fe. Claro. No me vale que venga aquí un estafador que quiera engañar a todos los prilines, no. Negocio... Sí, bueno, pues como el chico claro. que he visto que daba clases de inglés, nos ha visto aquí en Zoom. Sí, Por cierto, sí, el que quiera dar, yo no tengo nada que ver con Zoom, pero el que quiera dar clases o algo así a grupos es una herramienta ideal. Ya, ve, ya veis la, la, la práctica como la estamos haciendo aquí. Bueno, eh, y bueno, luego ya lo segundo es. Eh... Yo me someto a las preguntas que queráis hacerme acerca de lo que hemos estado hablando, que es el estado de alarma, eh, los aspectos jurídicos que engloban el, el estado de alarma, las suspensiones de los plazos en materia procesal, en materia administrativa y en materia civil de carácter también prescripción y caducidad. Y bueno, también quería apuntar un poquito, eh, que es una de las cosas que también le importa a la población, es que pasa si me salto el estado de alarma, ¿no? Porque todas estas cosas están muy bien, digo, pero me van a sancionar. Bueno, tenéis que tener en cuenta. Como no, si muy no buena, diciendo... muy buena idea. No lo desarrolle lo si quiere usted, don Alberto. Muy buena. Eh, muy, bre... sí, muy, sí. Brevemente. muy brevemente. Eso sí, todos breves. Sí. Pero sí. Sí, sí. <risa> <risa> muy, muy, brevemente eh, para deciros que, que todas estas cosas que estamos viendo en la televisión y estamos viendo que hay mucha policía municipal, que hay mucha digamos protección civil y demás. ¿Qué es lo que pasa si, si no cumplo con el, eh, concretamente el artículo 20 del Real Decreto 463? ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿no? Bueno, pues primero, como yo decía ayer, y vengo diciendo siempre, el Estado de Derecho no está en suspensión. El Estado de Derecho continúa su funcionamiento. ¿Y esto qué significa? Pues que eh, tanto el principio de tipicidad como el principio de legalidad y tanto el principio de la reserva de ley continúan su, digamos, su vigencia, son vigentes. ¿Qué es lo que he dicho? Bueno, pues el principio de tipicidad significa que la actuación discrecional de los agentes de la autoridad es, eh, está, está prohibida, ¿vale? No te pueden, por mucho estado de alarma que, que haya, no te pueden sancionar ni detener por cosas que se le ocurran a la gente de, de, la, de la autoridad. Tiene que ser por algo que venga tipificado. ¿Qué significa tipificado? Pues para que lo sepáis, que, se, que venga puesto en un artículo, en un código. O sea, no puede ser, pues te detengo, un ejemplo, porque va fumando por la calle. Pues eso no, pues eso no lo pone ningún código, ni lo pone ningún artículo, ¿no? Por lo cual, y, y además, estas cosas que deben estar eh, tipificadas en eh, la legislación, deben de ser reguladas por ley. Entonces, significa? Esto es importante, bueno, desde el punto de vista jurídico. Es regulado por la ley orgánica, no ordinaria, ni reales decretos, ninguna de esto porque esto es, eh, afecta a los derechos y las libertades públicas, los derechos fundamentales, igualmente. Entonces, bueno, brevemente deciros que hay una serie de eh, circunstancias por las que sí podéis estar en la calle, que hay un principio de, de ambulatorio para que podéis estar en la calle, eh, pues vais a comprar, vais a la farmacia, vas a trabajar, vas a la gasolinera... Eh, en lo que el artículo eh, del el decreto 463 os, os admiten que es el 7. de acuerdo fuera de eso podéis incurrir en una sanción esto es muy importante que lo sepáis podéis incurrir en una sanción o de carácter administrativo vale o de carácter penal de acuerdo si es de carácter administrativo no estáis de acuerdo tenéis que elevar un recurso de, de apelación al delega eh, perdón eh, de reforma a la delegación de gobierno, ¿vale? Y si, es una, y si es una cuestión que os detienen de carácter penal, pues por ejemplo, veis en el coche, veis a la Guardia Civil que os da el alto y no paráis, ¿vale? Evidentemente la Guardia Civil lo que va a hacer es enseguida montarse en el coche y ir detrás de vosotros con la alarma, ¿de acuerdo? Os va a detener, ¿vale? Y si no le dais y no os identificáis a la Guardia Civil o a la Policía Nacional o a la Policía Municipal, eso significa que es desobediencia, y ya no nos vamos a un tema administrativo, sino que nos vamos a un tema penal, de carácter penal. Mire, mire, don Alberto, luego me regañan que le interrumpo, pero es que sí, ahora sí. mismo nos está preguntando Jesús en el chat de YouTube. Animo a todos los que, que pongáis las preguntas en el chat, los que estáis en el salón de zoom ahora vais a intervenir. Claro, claro, y los, y los que lo veis luego, ponerlas las preguntas en el comentario. Pues mire, don Alberto, lo que nos dice eh, Jesús. Jesús Rodríguez dice: Hola, ya eh, que si te podemos comentar eh, que si su cuñada se va a buscar a su madre porque es mayor en el coche, no la pueden detener. Dice: Es que tiene no. mucho miedo y quería saber si se puede o no se puede. Nos pregunta ahora mismo Jesús en el chat de YouTube. Aprovecho a deciros que pongáis un like, por fin. Los que no estáis, los que lo estáis viendo ahora mismo, un like y los que lo veis luego, si os está gustando, pues otro like y suscripción. Podría ir a buscar a su persona, a su madre o a la persona mayor esta, don Alberto. Sí, sí, sí. Eh, vosotros interrumpirme siempre que eh, cosa, se os ocurra alguna cosa por práctica. Eh, sí, claro. Eh, en el coche, eh, el, el principio es que en el coche tiene que ser utilizado de forma individual. Pero si tienes que acompañar a una persona mayor que no se vale por sí mismo, o tienes que llevar a un niño pequeño a un cambio de custodia, a un cambio de visitas eh, de familia. En esos casos sí puedes, sin ningún tipo de problema. Te para la policía, te para la autoridad, te detienes, o sea, te paras. Le, le, ante, te... ante todo, obedecer a la autoridad, ¿verdad, siempre, no, Alberto? Siempre, Te paran, te tienes que parar, que si no sería desobediencia. Pues te paran, mire, sí, pues siempre. es que llevo a mi mamá que es mayor o a mi cuñada que es una ancianita, la llevo en el asiento de atrás, yo voy adelante y, mm. y, y, y ya está, ¿verdad? Sí, siempre, eh, digamos, hay que respetar. Que haya un metro, o sea, que vaya atrás la persona, la segunda persona del coche vaya atrás y el conductor que va adelante, claro. Y luego, importante es que eh, sepáis que las sanciones administrativas van desde los 100 euros hasta los 30.000, ¿vale? Bien, eh, hay un elenco eh, variado de tipicidades, de, de comportamientos de carácter eh, antiadministrativo. Vale. Insisto, Prilines, a comprar podéis ir, a la farmacia podéis sí. ir, al trabajo podéis ir, si os pueden parar, pues decir, mire, voy a la farmacia, voy a, a hacerle la compra a una persona mayor, vale que, nos, que no os asuste ¿Voy? mucho, don Alberto. Le sigo, pero no. No, es que vos, eso de los 30.000 nos ha asustado a todos, a todos. Sí, bueno, es, que <risa> es, un, digamos, es una horquilla que va desde los 100 euros de la sanción administrativa hasta los 30.000. Evidentemente, si te para la policía porque vas a por una barra de pan, no te van a meter 30.000, ¿vale? No, le, dice, le dices a la que vas a por el pan y no te van a meter sí. nada. Ahora te lo podrían meter si no te paras. Te dicen, oiga usted, sí, no te... alto ahí, no, y sí. te vas corriendo, ahí te podrían poner sanción sí. por desobediencia a la autoridad. Siempre obedecerle. Si os paran, os paráis. Y ya luego explicáis que vais a por el pan y no va a pasar nada. Siempre que os pare la policía cuando vayáis andando, vayáis en el coche, paráis, os identificáis siempre con un equipo de protección, sean guantes o sea mascarilla y les decís dónde vais o de dónde venís, ¿vale? Primer punto. Segundo punto, quiero deciros que no por eso los van a meter de o sea, voy a por el pero sí, resulta sí, que la panadería estaba cerrada mira, y me pongo a casa sin Pregunta del libro que sigue Don Jesús Rodríguez en el chat de YouTube. Por cierto, los que no estáis en el chat, o sea, los que no estáis en vivo, suscribiros, suscribiros al canal de PRI Line con campanita y así en los próximos podéis preguntar cómo está haciendo ahora mismo Jesús. Mira lo que dice Don Alberto: dice, sí. y si va mi, y dice Luis y Don Alberto, si va mi cuñado a sacar al perro a la casa de su madre. Que también le pueden detener o decir algo, o sea, como que la madre tiene un perro y, claro, no lo puede sacar. Entonces va el, cu el cuñado a sacarle el perro a la madre. No, esa eso no cosa? vale. Eso no vale. O sea, es decir, no vale porque, a ver, imagínate que yo me voy a la casa de mi cuñado que está 5 o 7 kilómetros andando ¿no? y me paran: ¿dónde va usted? No, que voy a por el perro. Hombre, a ver, claro, pero lo que te va a pasar ahí, que te van a decir, venga, pues le acompañamos a por el perro, a ver si es verdad. Y si es Podemos verdad, hacer eso, pero... claro, poder, exacto. No, claro, no vale, hablamos siempre de buena fe, pero te podría. Mira, hablamos yo he visto que don, fe... don Alberto, sí. he visto casos, ¿a dónde va usted? ¿O de dónde viene usted? De comprar, enséñeme el ticket de que de verdad viene usted del supermercado. Ah, pues sí, ah, vale, circule, o no. Sí, ¿Qué, sí, sí. Vía, Qué va usted a sacar el perro a una persona mayor pues vamos a ver si es verdad y si es verdad pues bien Ah, si sí, no es verdad la... cuidado has mentido a la autoridad muy importante muy importante una cosa es decir eh, si la gente de la autoridad te acompaña a casa o no has comprado tal y te meten una multa o una sanción que sepáis que esto es recurrible es pues que penséis que, que eso firme no es un acto firme digo que el estado de derecho continúa y sigue no es un acto firme cual es recurrible eso en, en, en, en vía administrativa en vía penal para la policía no te identificas y como ha habido alguno que la ha intentado agredir pues es un delito de atentado y como bien estipula el código penal en sus artículos correspondientes y relacionados es que eh, son penas de prisión que van desde los tres meses a los dos años ¿Vale? fíjate, recuerdo, fíjate, recuerda a todos los que estáis ahora mismo en, en el salón de zoom Podéis activar el micrófono y hacerle preguntas a Don Alberto. Que no pasa hacerle nada. Claro. Vale, de uno en uno, eso sí, pero tranquilamente. Don Alberto, ¿vale? eh, Don Alberto, ¿cómo está? Hablas con muy Rey? bien. Muy bien, Rey. Sí. Eh, don Alberto, mire, a mí me pasó algo similar. Eh, Globo mandó un correo electrónico donde daba, entre comillas, autorización. No tenía ni, ni al, al inicio, no tenía ni logotipo de logo, no tenía ni firma. Y yo pues leí el documento que había unos reglamentos y unas leyes que dejaba que el domiciliario eh, saliera a trabajar. Resulta que yo me fui a buscar un locutorio. No encontraba un locutorio y precisamente... Tan de malas, me paró la policía. Me dice: ¿Para dónde iba? Yo, yo busco un locutorio para sacar una impresión de una hoja para poder ir a trabajar. No, señor, páseme su documento. Y yo, pero es que yo voy a buscar. No, señor, es que la ley es para todos: la para españoles, para extranjeros. Todos tienen que estar en casa. Sí, sí, pero es que no, páseme. Me tocó pasar el documento, se lo entregó al otro oficial. Al momentico yo le dije oficial mire yo de verdad voy a buscar un lugar para imprimir una hoja que es la, la entre comillas la autorización o el permiso para poder yo estar trabajando al final le, al final le eh, él me dice me eh, anota mi, mi documento y mi dirección en un un blog que tiene ahí un cuadernito y al momentico de repetirle yo le él por fin me puso atención y me cogió el celular y vio, leyó el documento me lo entregó y me dijo, no lo quiero volver a ver en la calle porque si no, lo multo eh, vaya a tal parte que debe estar abierto un locutorio para ir a a imprimir yo la verdad no fui me volví mejor para la casa y dije, no. y en el, en el camino, precisamente otro oficial, y yo, yo le repetí y me dijeron, bueno vaya, mejor váyase para la casa, listo, me fui para la casa después yo les comenté a Globo, mire eh, me parece que yo no lo voy a hacer, no voy a seguir eh, hasta que pase la cuarentena porque si no, me voy a a meter un problema grave y no quiero después salir perdiendo. Le mandé ese correo a ellos. Después me mandan otra vez el mismo documento, pero ahí sí con logotipo, pero no tienen la firma de ellos o la firma de la empresa diciendo que, que sí, sí es legal ¿sí? el documento. Eh, cuando fui a hacer las compras, me encontré con un oficial y le, le, le expliqué, mire, tengo este documento, ¿es válido o no es válido? Me dice, la verdad no, primero no tiene ni la firma de, lo, no tiene ni la, firma de la empresa, tiene el logotipo, pero eso no, no te va. Y, y lo segundo, si usted eh, no tiene, digamos, constancia de trabajo, o sea, permiso de trabajo, tienes otro problema mayor. Y claro, como no. yo aún soy de turista, pero no tengo permiso de trabajo. No, ah, abrevia sí. A ver, entonces, sí. Eh, ¿cuál eso es, fue tal, lo que pasó. Pues, sí, eso sí, a... podéis inter inter intervenir todo lo que queráis, pero preguntas cortas para que dé tiempo a todo el mundo. Venga, don Alberto. Bueno, vamos a ver, sí, es sobre todo ser, ser breve, ¿no? Ah, porque, eh, a ver, eh, dos cosas. De lo que me has contado. Eh, es importante que sepamos que estamos ante un estado de alarma, no un estado de sitio. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el estado de sitio se prohíbe la deambulación, la movilidad. En estado de alarma, no. ¿De acuerdo? Con lo cual, si tú vas a una copistería que está permitido ir, a una librería que está a una papelería que está permitido ir, a un locutorio que está permitido ir, para la policía, la gente, ¿dónde va usted? A la copistería. No, que para casa, como que para casa, yo voy a la copistería y está, está permitido ir para allá. Deme la documentación. La documentación, sanción. Pues muy bien, pues sanción, recurres en reforma, al delegado de gobierno, y punto. Se están poniendo muchísimas sanciones que son nulas. Son nulas de estos Prilines, mira, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Porque vosotros sois los mejores. Y lo digo a todo el mundo. Lo que acaba de decir don Alberto. Eh, no os pueden multar mira antes de ayer estaban dando órdenes a todas las comisarías de policía de españa que estaban anulando en las delegaciones de gobierno todas las multas que habían puesto por estar en la calle por estar en la calle no te pueden multar yo os pido que os quedéis en casa ¿eh? valga eso por, por adelantado hay que contener al virus y hay que quedarse en casa vale, salvo cosas muy contadas entonces, pero también a la vez que os digo eso y os pido que os quedéis en casa, os digo: la policía nunca os va a poder multar por estar en la calle. De hecho, os puede multar, pero lo que está diciendo Don Alberto, eso lo recurrís y lo van a anular. De hecho, las propias delegaciones de gobierno han dado instrucción que no pongan esas multas porque es que no van a servir para nada y no las están admitiendo luego en la delegación de gobierno. Ahora, por lo que sí os pueden multar y lo que sí va a progresar es por desobedecer a la autoridad. ¿Qué hace usted aquí en la calle? Pues lo que sea, me voy a comprar no sé qué. Pues mire usted, no puede, vaya a su casa. Ahí te tienes que ir a tu casa, porque si no te vas, ahí sí que te pueden multar y esa multa va a prosperar. Ahora, lo que no te pueden multar es lo que acaba de decir don Alberto, porque no estamos en un estado de sitio ni en un estado de excepción, simplemente un estado de alarma. vale la, eh, Entonces, no, está, no, es, no te pueden multar por pisar la calle, que coste Te pueden multar por desobedecer. Ahora que don Alberto lo aclare mejor que él es el letrado. Te pueden multar si estás incumpliendo el real decreto, es decir, si no eh, tienes un objetivo claro por el que tú estás paseando por la calle no puedes. No puedes hacer footing por la calle, no puedes pasear. Si tienes que O vas al trabajo o vienes del trabajo con una autorización del trabajo o vas a la farmacia, te traes el ticket de la farmacia, ¿vale? Eh, o vas a los sitios en los que se te va, al banco, a los sitios que te has permitido a, a buscar a tu madre que es mayor y no se puede mover, todo este tipo de cosas, sí está permitido, pero que estés por la calle te digan ¿dónde, dónde, ¿qué haces aquí? que te vayas como que hago aquí que me voy? pues dame la documentación le dame la documentación te identificas y te pondrá una sanción que es recurrible a la delegación de gobierno. Te digo que se están es el 100% de todas porque están, están mal puestas. Son nulas de pleno derecho. Mira, don Alberto, que pues, Sí, una, un inciso. Pregunta de YouTube ahora mismo. Los que no estén, los que lo veis luego, suscribiros, que así en los próximos vivos participáis. Mira qué interesante esta pregunta. Tiene relación claro. con lo que hablamos ayer con usted. Nos dice bueno. Liliana Carrique, dice hola, quisiera saber si todos los documentos que iba a presentar al llegar a españa me van a servir cierre interrogación porque me van a vencer muchas gracias liliana por la pregunta tenía sus, sus documentos preparados claro con sus uh -huh. fechas pero con este esta congelación quiere saber si esos documentos le van a seguir sirviendo o le caducan? No, don alberto para eso para eso liliana hay que saber eh, la, la edad del documento si por ejemplo te traes de tu país unos antecedentes penales de acuerdo tienen validez en españa tres meses si resulta que el estado de alarma ha sido el domingo día 15 de marzo y eh, vamos a decir el documento eh, es de noviembre del año pasado pues entonces ese documento está caducado ahora si el documento está expedido en tu país de antecedentes penales estamos hablando para ver el ejemplo de la caducidad, no de la prescripción, sino de la caducidad, que es distinto. La caducidad es que no vale para nada el documento, la prescripción es que se puede reenervar. Entonces, esa caducidad, si es antes del 15 de marzo, o sea, si el documento está expedido con fecha antes del 15 de marzo, se queda congelada la caducidad, es decir, ni prescribe ni caduca. Entonces, aunque dure el estado de estercio, de perdón, estado de alarma tres meses, tu, tu documento no caduca. Perfecto. Ana Victoria Lagos, ¿quieres preguntar algo que tienes la mano virtual levantada? Sí, quiero preguntar Pregúntale algo. Pregúntale a don Alberto, que por cierto, antes de que hagas la pregunta, ¿tu hijo ya no irá más al gimnasio? Porque yo os conozco, ya os voy conociendo a los crewlines habituales, sé que Ana Victoria está en Argentina y la última vez que hablé con ella en un vivo, su hijo se iba al gimnasio, ella no quería que fuera, yo le decía pues yo lo no iría, ahora ya creo que no irá, ¿no? Ana, no, ahora ya no, lo ¿No tienes que... ya más controlado, porque han cerrado los gimnasios, por es... eso no le queda ah, otra que quedar. Madre mía, ¿estáis todos bien allí? En Buenos sí, Aires, estamos bien. venga, hazle sí. tu pregunta a don Alberto, anda, que te está escuchando. Mira. Yo quería preguntarle algo con respecto a lo que hace uno, por ejemplo, acá en Buenos Aires, es muy común que las mujeres hagan tortas, por ejemplo, tartas, y las vendan. Y las vendan a conocidos, las vendan de boca en boca, las vendan a los negocios. Y yo sé que una gente en España eh, estaba haciendo pizzas en su casa y las vendía, y los agarraron. Yo no sé si está permitido hacer ese tipo de emprendimientos en la casa. Yo quería saber si está permitido en España hacer cosas así o no. no. Ahora, espera. No. me dejo ahora con Don Alberto, pero yo te doy la respuesta rápida. Si tienes permiso de sanidad, sí podrás. Si tú tienes tu permiso de sanidad y pagas tus impuestos, sí puedes. Ahora, si lo haces en plan pirata, sin ningún tipo de permiso, es puede ser delito contra la salud pública. Y ahora Don Alberto te lo desarrolla mejor. Sí, bueno, en concreto, el hecho, el hecho delictivo está centrado en, en los delitos contra la seguridad colectiva, ¿eh? y en este caso en concreto, el hacer una pizza en tu casa y vendérsela al vecino de enfrente sin permisos de, y sin estar dado de alta en Hacienda y sin tener eh, los permisos de sanidad, concretamente es un delito contra la eh, salud pública. Ah, Con no, igual yo no soy cocinera, pero vi que hace poco agarraron a una pareja. Es, es por la que salud, para que, que no se... Mira lo que nos ha pasado, no voy a decir el nombre sí. del bicho este, el que se comió el mono ese, si es que fuese a la verdad, que no lo sabremos nunca, se comió un mono, un murciélago, y mira cómo estamos ahora todo el planeta, es por lo mismo. Es por la sanidad, es por la salud, no es sí, por el hecho de... Ana, no es por el hecho... Matología. Escucha, no es por el hecho de hacer la... Si en vez de pisas hiciera muñequitos de madera no pasaría nada. Pero al ser uh -huh. cosas que se van a comer los seres humanos, puede atentar contra la salud. Y, y es verdad. Mira lo que nos ha pasado a todos. Alguien se come un murciélago, o eso nos dicen. Un día hablamos de Y mira cómo estamos todos. Pues lo mismo con las pizzas Tú imagínate que, que está en mala condición las pisas y, y, y la vende por ahí, se la come a alguien. Es por eso. Entonces... Como es delito contra la salud, ahí sí es muy grave, que es lo que te ha explicado Donald. Vale. Sí, y ahora sí. te, tengo escucha una pregunta de. ¿Y si de fueran YouTube. artesanías? ¿Y si fueran artesanías? No, si fuera artesanía ¿también? no sería tan grave. No, no, no les no, habrían no. echado. No sería la artesanía, delito. la artesanía no se viene comiendo aquí en España. Yo no sé. En otros países, eh, pero si artesanía, son artesanías no. que no se pueden comer, si fueran de chocolate, no, sería pero me mejor. refiero a hacer un emprendimiento. No, que no, en el que no de la país. artesanía no sería, no sería un delito, no te habría pasado eso, no te habrían agarrado, como dices tú, no sería, eh, un no, no, eh, sería una materia, cosa administrativa, pero no, no tan grave. No, sí, en materia de alimentación son delitos contra la seguridad colectiva, en este caso salud pública, de acuerdo. Entonces, como son alimentos, pues tienes que tener el certificado de sanidad. El, el carnet de manipulador, el alta en actividades económicas y, y bueno, está hablando de alta en la seguridad social, es una serie de una serie de tramitaciones que tienes que tener para poder vender sin problemas ese esa pizza o lo que quieras. Mira, sí, eh, don, de... don Alberto, vamos a otra pregunta para agilizar un poco, ¿vale? Ronald vale, vale, vale. Ronald Schneider Tolosa, que está muy apurado nos dice por favor ayudarme necesito saber qué puedo hacer llevo tres años acá pues empadronado solo llevo uno puedo pedir arraigo social mira Ronald lo te digo lo mismo ahora te dejo con Don Alberto pero yo te digo la respuesta rápida el empadronamiento es la mejor manera que tú demuestras que lleva los tres años. Pero claro, como no te has empadronado, lleva ya los tres años, pero solo te has empadronado hace un año. Pero la ley en ningún momento dice que obligatoriamente ha de ser el empadronamiento. Por lo tanto, si tú tienes tu sello de pasaporte y además tienes, no solo el sello del pasaporte que entraste hace tres años, tienes documentos que durante esos dos años que te están en medio hasta que te empadronaste, que demuestran que has estado aquí, como envíos de dinero, eh, contrato de wifi, de teléfono, de, yo qué sé, cualquier documento de transporte que demuestre que tú has estado aquí de forma continuada, sí te podrías empadronar. Ahora te dejo al maestro que es don Alberto. Bueno, eh, vamos a ver si me puedes repetir un poquito la pregunta. Porque, porque lleva, este, don Alberto, el... que lleva los, sus tres años, lleva aquí Se sus tres años. Sí, ya te lo, te lo repito. Mira, que lleva tres años. Sí, sí. O sea, Ronald lleva aquí tres años. Sí. Y, y no se ha empadronado hasta el último año. Pero él lleva sus tres años. Entonces, uh -huh. eh, yo he visto la jurisprudencia, la ley en ningún momento dice que obligatoriamente sea el empadronamiento lo que demuestra. La ley quiere que tú lleves tres años físicamente de verdad, que no te los inventes. Entonces, si tú te solo te has empadronado en el último año, pero tú puedes demostrar que los dos años anteriores has estado aquí, con tu sello de pasaporte y además de ese sello de pasaporte documentos abono eh, transporte contrato de teléfono reenvío de remesas de dinero que demuestren que tú has estado aquí todo ese periodo sí puedes optar a tu a tu arraigo social que es lo que estás preguntando que no sé si lo he transmitido bien, bien. sí muy bre muy brevemente eh, el el documento el volante de empadronamiento el certificado de empadronamiento es la prueba documental indubitada que establece un periodo de tiempo del extranjero o de la persona en un sitio eh, geolocalizado. ¿Qué, ¿Qué es lo que acabo de decir? porque pues con un certificado un poco de empadronamiento eh, es, no, no se puede rebatir la, la duración de esa persona eh, de carácter, eh, digamos, documentada y administrativamente. Pero como bien dices, Luis, la lo que te exige es que estés tres años aquí en España. ¿Y qué otras formas? puedes eh, digamos, decirle a la administración central... La administración autonómica que llevas aquí tres años. Me puedes decir de, de otras formas, ¿no? Hombre, con el abono de transporte no, pero sí con un contrato de arrendamiento, sí con un contrato, sí con una de, o sea, con una cuenta corriente, eh, sí con una mmm, con el del teléfono, el de, de, de Movistar, o sea, en fin, con ese tipo de, de documentación de empresas eh, grandes, ¿vale? Pues sí que puedes eh, acreditar tú. Eh, tu estancia aquí en España. ¿Mm? El abono de transporte me refiero cuando es el oficial, que te hacen con foto, con firma y con historia, no el abono este que te sacas en un cajero, de don Alberto. Ah, bueno, Pero bueno, sí, bueno, sí. Sí. Mira, tengo otra pregunta interesante que le hace a usted ahora mismo, bueno, pone el Gamer OMG Pro, dice, hola, buenas, todos. Están diciendo por las noticias que no se puede decir a nadie por el COVID este. ¿A dónde acudir las personas que han sido despedidas estando todo cerrado no sé si lo que precisamente lo que usted adelantó ayer don alberto que pues han sacado y el consejo de ministros ha sacado que una ley que por causa de fuerza de desastre que no se puede despedir a nadie entonces eh, gamer nos está preguntando en el chat de youtube eh, que si a él le han despedido que dónde podría eh, acudir estando todo cerrado que cómo podría hacer esa esa queja o esa, ese trámite eh, vamos a ver, eh, sí, eh, he leído el Consejo de, de Ministros, bueno, concretamente es una propuesta que la tienen que dar de forma reglamentaria, por lo cual si eh, te despiden durante el estado de alarma, ¿vale? O eh, te despiden posteriormente al estado de alarma, eh, no te pueden, o sea, es decir, si se rescinde o ceses en general de tu contrato en, durante el periodo de estado de alarma, el, el despido es nulo, no es que no te puedan despedir. Los despidos son o procedentes, improcedentes o nulos. En este caso sería nulo. Y necesitaría, don Alberto, perdón el inciso, necesitaría un abogado para recurrirlo, ¿no? Ya que para claro. para que se declare nulo el despido, aunque le hayan despedido eh, de facto. Claro, ¿no? claro, claro. Eh, vamos a ver, eh, sería. A ver, eh, todo es un poquito. Hay que saberlo manejar esto un poco. Es decir. ¿Dónde se eh, va? ¿A dónde tienes que ir? Tienes que ir lo primero, como siempre. lo que digo: el Estado de Derecho continúa, ¿no? No está en alarma. Entonces, eh, las le la legislación laboral es que principia la demanda con el acto de conciliación, el servicio de mediación, arbitraje y conciliación. Allí te puedes ir solo con un grado social o con un letrado. Entonces, en ese momento procesal es la forma oportuna de decir que ese, ese despido es nulo. No pero ahora, don Alberto, despido... pero ahora no, ¿verdad? Porque al estar en el estado de alarma no puede ir físicamente. No, no, ahora no, ahora no. Tendría ahora que esperar, ¿no? ¿no? Pero... Tendría que esperar Yo a que, que se... se levante el estado de alarma. Pero cuando te levantes el estado de alarma, con la documentación de la fecha de despido, que es la que te va a decir que es nulo, en ese periodo en ese proceso monto procesal de arbitraje y conciliación, tienes que decir... Eh, que es nulo el despido. Entonces el empresario si tiene dos dedos de frente va a decir, pues aquí paro la burra, por en porque si voy más para adelante me van a meter costas y voy a tener más gastos. Y sabiendo que el despido es nulo, vale. Pero que resumiendo lo que tienes que hacer es, al servicio de mediación, arbitraje y conciliación, a interponer la correspondiente papeleta de despido nulo. Perfecto, perfecto. Mire, le hago otra del chat de YouTube. Nos dice Yadira Estera Rocha. Dice: Buenas noches. Si tengo tres años de estar con visa de estancia por estudio, mi pregunta es: ¿Puedo solicitar el arraigo social? Sí, Yadira. Esa, mira, no molestamos ni al letrado, ni a don Alberto. Si llevas tres años, si una persona que está irregular y lleva tres años, irregular, sin papeles y a los tres años puede pedir el arraigo social pues uno que ha estado estudiando o ha estado haciendo <risa> voluntariado también puede no lo confundáis con la nacionalidad que es otra cosa pero el arraigo Uy. social si llevas tres años como ya si se estado estudiando como sea si se ha estado viendo series como hace mi vecino los tres años porque eh, pues, tengo un disculpa. vecino que está todo el día viendo series desde que ha empezado esto no sé yo a mí me da igual no pero que hay que emplear en cosas positivas ¿Eh? Venga, oye, los de Zune están pues, muy callados. Yo creo que Don Alberto su su presencia. Eh, lo, su presencia a ver, lo importante eh, es que cuando vayáis a tramitar la documentación, eh, bueno, lo suyo es eh, dárselo a un letrado eh, que maneje datos de extranjería, de extranjería. Lo importante es que cuando estéis manejando un tema de, de arraigos es que podáis documentarlo, que lo podáis hacer una prueba indubitada, es decir, pues con unos estudios, un tal cual. Tener los tres años ahí. Antes eh, eh, hablábamos en los anteriores vídeos el tema de la RAI, el tema del asilo, el tema del asilo, principiar el procedimiento administrativo con la tarjeta blanca y luego la tarjeta roja para que luego, instanciándose el procedimiento, una vez que concluya la administración, te digan si sí o si no, han pasado tres años. Pues eso te vale para que tú tengas un arraigo laboral o social. Perfecto. Perfecto, oye Jorge, ahora vas tú, pero espérate, sí. le voy a dar, ahora vas luego tú, Jorge, pero le voy a dar paso a alguien que no ha intervenido todavía. Yesí Tabuada, venga, interviene, que has levantado la mano y damos a, a paso ahora luego a Jesús. Yesí, ¿nos oyes? Interviene. Sí, buenas. Buenas. Precisamente lo que está hablando el letrado. Eh, yo hice la consulta, yo estoy aquí en España hace un año. Eh, ahorita el primero de abril me entregaban la tarjeta roja pero con bueno, todo este conflicto de, del COVID, pues se va a extender. Pero ya yo me había hecho esa pregunta ante otro abogado, me había dicho que la ley no es clara y en cuanto a los tres años que yo duro con, con tarjeta roja, con, con, eh, como solicitante de asilo, que yo decía, bueno, si, si me pueden prorrogar el máximo eh, casi por tres años el proceso mientras se está estudiando, mi proceso de asilo eh, yo podría después de esos tres años me valdría para pedir arraigo y me dice es más está en Díaz que también lo puso por ahí por Prix, el, el video dice sí yo a ver yo no. siempre sí recomiendo a ver prilines, bueno, ahora sigues sí bueno yo eh, no, a ver, no escucha, espera, espera espera espera ahora sigues sí espera un momentito amigo si yes yo sí. cuando recomiendo aquí un abogado como si digo don Alberto a ver yo Machelin Díaz y el de es abogados yo, en principio, por veo su trabajo, aunque no los conozco personalmente, y veo que hacen un buen trabajo. Igual que Don Alberto, veo que hace un buen trabajo y, y le invito al canal. Ahora, yo. Vale, vale. Escucha, no, ahora sí que es, pero es un disclaimer legal que yo os hago. Como cuando hagáis un emprendimiento y yo os invite aquí al canal a exponerlo, yo luego no me puedo hacer responsable claro, de los claro. negocios que tengáis con cada abogado o con cada o, o, o con otra persona. Eso que os quede siempre claro. Yo estoy tratando de ayudaros. Desde luego lo que nunca es eh, eh, nombrar un abogado que vea que sea malo. Que una vez nos pasó, que trajimos un abogado aquí, ya ni me acuerdo, era chica, pero no me acuerdo de su nombre. Uy, y dijo unas burradas. Oye, al día siguiente hice un vídeo diciendo punto por punto lo que yo vi mal. Pero ¿qué te ha pasado, Jessit? Venga, acaba la... Bueno, la que lo que pasa es que, bueno, a eso voy. Que sí. yo, yo, lo que yo pensaba era que esos tres años me iban a valer para después solicitar el arraigo. Esa pregunta se la extendimos a ella y ella solicitó ante eh, pues el, el, no, no se me sí, Ante ahora la administración de... por abreviar sí ante el organismo competente dijeron que no que no contaba porque la ley decía no. que debía estar como que no, que no. Bueno, a ver, a ver, que no digo que no te dijera eso, pero yo te lo digo, yo, en mi opinión personal, yo no sé pero ahora lo que, que diga. en que es legal, ya hoy te lo digo. Que es que debería, es que cuando tú eres solicitante de asilo y estás en protección, no estás. Ah, bueno, inegal, eso, ya, no pero está está sí, sí, el arraigo, escucha, y yes, sí, pero, la, pero ¿a qué te refieres? ¿A la nacionalidad o al arraigo social? Al arraigo, no a la nacionalidad, no, al no. arraigo. El arraigo social, la, el arraigo, eso está mal informado. No sé lo que quién le respondería de la Administración pero eso te vas a un juicio y te dan la razón lo que no te dan con el arraigo social o con el permiso de estudios o voluntariado es la nacionalidad si llevas dos años eso no que en otros en otros tipos de, de visas sí te lo daría la nacionalidad si eres latino pero el arraigo social si se lo dan a uno que está sin papeles es ¿Cómo sí, no que se, que se que lo que van a dar a uno que, que, ha, que ha pedido asilo? asilo de hecho yo inicié estos vídeos ahí están en el pasado y os decía es un salvoconducto es un salvoconducto tú te vienes aquí te pide la tarjeta roja si puedes pedirla y, y te están los tres años y luego puedes tirarte por el arraigo social claro que se puede eso o la informaron claro. mal o la entendiste mal o, o te digo yo que lo ganas ¿eh? lo ganas en cualquier juicio lo ganas te lo aseguro te lo aseguro Ahora que te dé una opinión, si quieres, o acaba sí, la no. pregunta, Yesit. Ya que, mira, ya veo que has puesto no, el vídeo. Te estaba intentando, revenido. amigo, te estaba intentando poner, pero es que no salía, ya estás, ya estás ahí. ¿Ya, ya puedo hablar? Sí, sí, sí. No, pero espera, que sí. acabe, Yesit, sí. que no le han visto. ¿Hay oh, ¿Alguna vale. aclaración más? Y ha hablado. No, también? no, era vale. eso. Es más, ella, ella mostraba un, una, una carta que le mandó el defensor del pueblo a, a extranjería para que aclarara eso. Claro, o sea que el propio defensor del pueblo nos dio la razón, entre comillas. Y entonces para que aclarara. Claro, eso, para, para que, que lo aclarara. Que claro. En principio no había problema. Pues eso, entonces, hay, o sea, yo no dudo de la buena fe de machelin Díaz, o pero esa información, vamos, sería súper discutible que nos dé a don Alberto su opinión. Claro, Claro que u, sí, sí. uno, nosotros nos esperanzamos en esa en esa respuesta. Claro, y es que y el, aprovechando el, el, que está el letrado pues. Que aprovechando. Lo que pasa comentar. que ¿sabes lo que pasa que en la ciencia del derecho. Eh, no es blanca o negra, no es como las matemáticas, tiene muchos matices. Aparte de que las leyes las van cambiando y para eso están luego los tribunales, que son los que al final dicen la última palabra. Para eso está el poder recurrir, que es lo que dice Don Alberto con las multas, que te han puesto una multa por no sé qué, siempre se puede recurrir y a lo mejor lo ganas luego. Diga, díganos su opinión, Don Alberto. A ver, mi opinión, mi, mi opinión muy brevemente. Eh, vamos a ver. Eh, vamos a ver. Por, por un lado, eh, cuando, nos en, cuando nos encontramos con la actividad, digamos legislativa administrativa que eh, digamos no esté claro un precepto o ofrezca dudas como en este caso que a mí no me ofrece ninguna duda porque soy de la misma opinión que de don luis es decir eh, para eh, tramitar el arraigo social en este caso necesitas tener una eh, digamos eh, duración una estabilidad en españa de x tiempo si tú puedes acreditar ese x tiempo por unas razones o por otras, ahí no hay duda ninguna. Si la ley no es clara, hay un principio eh, en materia procesal que se llama indubio pro operario, que también está extraído de materia laboral, vale, eh, por, como analogía que se dice analogía in bonam parte. Significa esto que cuando eh, la ley no está clara y eh, el no observar ese precepto te perjudicaría. Puedes, digamos, eh, observar el precepto a tu favor por analogía eh, de buena fe, quiero decir. No sé si me he explicado. Sí, sí, clarísimamente. Eh, cuando hay algo, hay algún vacío legal y ese vacío legal o esa duda de aplicación de la legislación no te beneficia, ¿vale? Sí que en este caso, por ejemplo, los tres años de tarjeta roja sí que te valdrían por analogía de buena fe. ¿vale? Claro, ahí está luego no te... un abogado luchador, yo, de uno a lo mejor no te... menos luchador, no te... pero yo no voy aquí a eso, pero, o sea, don Alberto te acaba de decir lo mismo, eso lo recurres y el funcionario que haya hecho esa respuesta, o sea, la ley no te... A ah, la ley lo que te dice que si llevas tres años... Eh, tú puedes pedir el arraigo social sí, sí. o sí no entra en si estás con tarjeta roja con tarjeta blanca sin tarjeta y de hecho uno que está sin ningún tipo de documentación se lo dan pues más a uno ah, lo que sí sé que a lo mejor te interpretasteis mal lo que puede ser es que te dijeran no vale usted puede optar al arraigo social pero renuncie renuncie usted a su solicitud de asilo me da más bien que fue por ahí la respuesta habría que ver la carta le tramitamos sí, sí, sí. el arraigo social pero antes me firma usted que renuncia a la solicitud de asilo yo creo que va por sí. ahí ¿eh? Lo de es muy, sí, es, muy, bueno, es muy importante que sepáis que cualquier tramitación de tarjeta con el asilo digamos eh, tramitándose digamos eh, subyúdice eh, se anularía eh, la tramitación del asilo de acuerdo eso vaya por delante yo no tengo ninguna duda en la aplicación de este precepto no, yo no Decida, lo que pasa es que hay que lucharlo es decir si te dicen que no pues lo recurres también igualmente yo he hecho de estas cosas más de una y no he tenido ningún problema está claro venga vamos a dar paso Leudo eh, has levantado la mano aquí en zoom te invito venga pregúntale a don Alberto lo que quieras Leudo Leudo nos escuchas Leudo aló aló sí te oímos venga pregunta lo que tú quieras bueno, no, so, este, más que una pregunta quería saludar al letrado, a todos los perlines. Bueno, pero, pero aquí es para aprovechar que estamos en vivo, en YouTube, en Twitter, Perisco, tienes al letrado, aparte de saludar, venga, aprovecha, Leudo, te digan broma un poco. Venga. Este, no, pues ahora por los momentos con esto del, del bicho. Pues, eh, ¿Dónde estás tú, Leudo? ¿en, que, ¿En qué ciudad? Ahorita me encuentro en Perú. ¿En Perú estás? En Perú. En cuarentena también, ¿no, amigo? Sí, cuarentena total. Y bueno, este. Nada, pues nosotros teníamos planeado irnos, mi esposa y yo, irnos a España en el mes de mayo. Pero creo que se va a postergar un poco más mientras este se soluciona todo, ¿no? Eh, ella tiene doble nacionalidad, es. Este, venezolana y tiene la nacionalidad peruana y tiene un poco menos de este, a ver ella entraría como peruana y yo entraría como venezolano y yo solicitaré este, asilo, ¿no? que es lo más fácil para nosotros en este momento. Ese era el plan o es el plan. Todavía? Venga, espera la pregunta, amigo Leudo, cuál es la pregunta? Pues no, no tengo ninguna pregunta en este momento, de verdad. Vale, como bueno, ha levantado la mano, claro. pues venga, no, no pasa nada. Pues venga, eh, Huawei, Drey, Huawei... No cosas. <risa> ya bueno, eh, que sí, yo, yo tengo una pregunta que hacerle. Eh, También cosas que... Yo ahora pregunta que estáis en vivo, aprovecharos. Y los que bueno, tenéis sí, un sí, emprendimiento, bueno, este es los que tenéis un emprendimiento, decírmelo que, que os daré paso en Instagram o aquí en futuros vídeos, ¿vale? Para que lo. Vale, siempre listo. que sea honrado. Eh, Venga, Rey, te toca el, el, pero pregunta, ¿eh? Vamos a que utilizar antes. la pregunta es esta. Eso, que es gratis, que luego luego buscar o preguntar al, al doctor y a otros abogados. O sea, aprovecharos la, que lo tenéis aquí en el salón. La pregunta es esta. Eh, Dime. ¿Cómo estoy trabajando con Globo? ¿Sí? Entre comillas, clavando legal si sí, yo quisiera perdona, que, no, que está trabajando que es está miedo? trabajando con globo, globo. así ¿Ah, sí bueno pero está de turista comillas, pero está de turista está claro sí exacto sí. entonces eh, dice se dice que se puede uno tener la la visa de trabajo como autónomo cierto si yo quisiera trabajar como autónomo como domiciliario trabajándole a globo se puede con unos papeles o se puede hacer esa ese proce, ese procedimiento o sea quiere decir porque como en autónomo piden unos papeles piden que una un instrumento económico de, de lo que vas a construir de la empresa que vas a construir y todo eso pero como quiero ser autónomo autónomo en el parte de ser domiciliario pero a un tercero tú tienes tu nie Tú tienes no, tu NIE. Y con el, el NIE, el con NIE, el NIE, NIE trabajaste en Globo, historia. que yo lo sé. Sí, pero es que es, el NIE es un provisión, es una provisional, es, no, es un, no es un permiso de trabajo, no es un permiso de residencia, es, es una identificación nada más. Cierto. Pero igual manera, como yo sé que Globo hacen sus anchullos, porque me di cuenta. Espera, aquí cada uno que... da su opinión. Disclaimer legal, eh. eh. Drey da su opinión, Luis da su opinión, Alberto eh, da su opinión. Entonces lo que quiero saber es si yo puedo generar allá en la extranjería algún documento donde diga, mire, yo estoy trabajando con Globo, eh, estoy trabajándole como domiciliario, sí, pero quiero volverme autónomo como domiciliario trabajando la Globo. Se puede generar el viso de trabajo desde ahí o tocar a, o tocar a ir hasta hasta hasta Colombia. Entonces es una pregunta larga y pues si me la vayas. Te doy la respuesta ahí... rápida. Te toca, te vale, te valdría, pero te tocaría ir a arreglarlo a Colombia. Salvo, salvo que te hagas un permiso por estancia por estudios y entonces sí que lo puedes arreglar por aquí y trabajar pago para, para globo media jornada. Y ahora te dejo si quieres con el doctor, si quiere matizar algo, que sabe más. Matizar que las, recientemente ha habido una sentencia en el Supremo eh, que ha condenado a Globo con los empleados que ha tenido y porque son, digamos, asimilados a contratados laborales, en eh, que te dan de alta de autónomo, te pagas tu autónomo, te pagas tú todo y luego le facturas a Globo cuando solo tienes una un cliente que se llama Globo. Eso es asimilado a un tema de carácter laboral. Eh. Vamos a ver. Eh, Sí, bueno, eh, acaba, acaba, pero... Sí, muy brevemente para decir que eh, tienes que tener, digamos, la documentación adecuada tanto para contratar con Globo con cualquier otra organización porque es que detrás está la inspección laboral y la inspección laboral tendrá que ver que tienes un contrato de las horas que sean eh, de carácter temporal, de jornada reducida, de lo que sea, las horas que tengas al día, a la semana pero un contrato laboral o alta en autónomos con toda la documentación preparada si no la tienes aquí te tocará proveerte en tu país de origen pues venga perfecto Pablo Pablo Fabreao, si lo digo mal perdóname puedes preguntar lo que quieras aportar al doctor a todos ahí está saludos Alberto también saludos a todos dónde estás Pablo dónde te encuentras Mendoza Mendoza Argentina vale eh, Luis, la pregunta mía era, no sé si te acuerdas que hicimos un directo en YouTube con mi señora Carolina, que tenía ciudadanía italiana. Sí. Y la idea era viajar, bueno, teníamos los pasajes ahora para el 22 de abril y vamos para, para... Oye, pero te veo en la calle y en Argentina estáis en cuarentena, Pablo. No, estoy en el fondo de mi casa. Ah, vale, vale, Perdona, perdona. Eh, No, no, no. ¿Me habías tanto. asustado? Te veo ahí... No, no, no. Vale. No salimos. Eh, y bueno... La idea era viajar todos juntos y en el directo que hicimos eh, nos preguntaste Luis si viajábamos todos juntos y la idea era sí. Pero mi idea era ahora poder viajar yo, pero no tengo yo ciudadanía italiana. Entonces quería saber qué papeleríos, qué es lo que tenía que hacer para poder entrar para pedir la tarjeta comunitaria. Que es lo que me habías, me habías dicho vos Luis. Entonces esa era mi pregunta, a ver, qué, cómo podría hacer yo que Carolina se quede acá... Ella va a viajar a fin de año y yo viajar apenas termine, apenas pase todo esto en agosto, septiembre, cuando, cuando sea, pero no entrar como turista, entrar para poder pedir la tarjeta comunitaria. Pues mira, yo ahora te dejo con Don Alberto, pero te digo hay una prilines en Instagram que se llama Italo Argentinos, Italo Argentinos en Almería, creo que es Italo Argentinos en tal. Se la sabe, vamos, total esto. Esta pregunta que has hecho, se la sabe total todo este papeleo, porque ya lo hizo. ¿Sabes? Bien. Pero te bien. dejo ahora si quieres a don Alberto. El tema es que tú eres, repítelo. Tú eres. Argentino. Argentino. Y tu esposa es italiana, ¿no? Claro, tiene ciudadanía italiana. Pues te dejo a don Alberto, pero vamos, yo, yo. Eh. Tienes que hacer un papeleo. Yo no me sé exacto qué papeleo es, pero es un papeleo. Pero vais a poder trabajar los dos esa es la respuesta rápida te dejo a, don sí, vamos que a ver. La, la tarjeta de ciudadano de, de la Unión tendrás que acreditar que ese ciudadano es familiar tuyo y es de la Unión Europea entonces yo he tramitado recientemente en enero tramité una eh, una igual vale eh, un, solo que en vez de ser argentino era que era este hombre este hombre era pra, pra, mexicano perdón mexicano era mexicano con una mujer eh, italiana Vivían los dos aquí en España y entonces le tramité yo la, la tarjeta de ciudadano, de familiar de ciudadano de la Unión. Pues muy sencillo, acreditando que su familiar era es italiano, pues se tramita la documentación tal cual, es pues que no tiene ninguna complicación. Perfecto, Alberto, pero mi pregunta es que la idea era viajar primero yo y después mi señora. ¿Viajar a dónde? A España. A España. Viajar desde España dónde? Primero yo desde Argentina. desde Argentina Estás en después, Argentina ahora? Sí, exacto bueno Primero tendrás que viajar a, o sea, Vamos a ver para llegar aquí a España tal como estamos ahora tendrás que tener un sitio donde poder estar No, yo sea? creo que se quiere esperar se quiere esperar a que pase la cuarentena pero yo yo te diría un, un atajo legal que me corrija ahora don alberto te vienes como turista aunque a ti no te guste y, y una vez aquí que estás legal los 90 días haces el papeleo aunque también se me ocurre que no quieres venir como turista para ahorrarte el billete, el boleto de vuelta. Te estoy leyendo el pensamiento, me parece, me parece, ¿verdad? Pero si no, lo más práctico es que te vengas como turista. Ella viene como comunitaria, tú vienes como turista y arreglas aquí el papeleo. Aunque yo no sé si por ser su esposo, si traes el, el certificado de matrimonio, pues te dejan pasar aunque no traigas el boleto de vuelta. Yo creo que sí, pero que me corrija don Alberto o que me corrija los argentinos en Almería, yo, yo primero, mi opinión. Vamos a ver. Me faltaba el dato ese que no sabía si estabas aquí en España o dónde estabas, no sabía, vienes de la Argentina. Cuando, si os vengáis de allí, de vuestros países, eh, traeros la documental necesaria. Eh, certificado de antecedentes penales, eh, seguro médico, eh, un certificado médico de que estás en condiciones, no tienes enfermedades de transmisibles. El certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de matrimonio, todo eso traeroslo para acá, ¿vale? Porque aquí os lo pueden pedir y de hecho se pide. Entonces, tú te vienes para acá, tu mujer, te traes el libro de familia, evidentemente, el certificado de matrimonio, ¿vale? Incluso si te puedes traer un documento, una fotocopia de su carnet de, su de documento eh, italiano, que lo vas a, vas a ir al consulado y te pone un sellito, eso es como si fuera original, ¿vale? Eso es un truco. Te vas con el documento fotocopiado a la, a la, a la, al consulado, le pones un sello delante de la dueña del documento, claro, lógicamente. Entonces el funcionario da fe de que eso es válido. Entonces tienes aquí, no te van a detener, no te van a meter en rechazados, muchísimo menos, tienes tres meses aquí, te hacen los, los papeleos. Y es que no hay ningún problema. Venga, oye, alguien que me ha hecho caso, escucha, esperar, esperar un momento. Alguien me ha hecho caso ya y está promocionando su negocio. Me encanta. Jorge Vieda ha puesto, tiene, tiene ropa en Instagram, ropa deportiva para hombre y mujer. Ha puesto su teléfono ahí en el chat. Vale, lo podéis hacer, ¿vale? Ojo, yo no me hago responsable de vuestros negocios, eh, que os quede también claro, pero podéis promocionar vuestros emprendimientos. Jorge. Ahí estás venga bueno, vale. eh, Luis con esto que sí que quiero ser muy eh, que, que, se, que se sepa no que se entienda eh, dotar de la eh, digamos bendiciones jurídicas a lo que se esté haciendo ojo con el material que se está vendiendo por redes sociales porque no es la primera vez que defiendo y estoy en temas eh, procesales por delitos presuntos delitos de receptación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que me he metido, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, un ejemplo, no, un caso práctico. Sí, pero vamos, vamos, sí, si sí, le entiendo, dígaselo breve. A ver, siempre para estamos para. hablando de negocios honrados. Yo, yo entiendo bueno, que los, si no los se negocios se se que se promocionáis se... no va a ser ropa deportiva sí. que habéis robado, evidentemente. Sí. Y si la habéis robado sí. va a ser vuestro sí. problema. Y a los prilines le digo lo mismo, ya. cuidado, cuidado. A ver, yo yo voy a promocionaros, porque yo sé que tenéis que emprender y tenéis que ganar dinero, igual que está aquí Don Alberto, y a veces nombro a la Machelin Díaz, al otro, al Luis, de la moto. Escúchame, sí, escúchame, Luis, sí, sí. escúchame, por favor, que tú le puedes promocionar, que tú puedes ser el altavoz de todo lo que quieras, pero antes de hacer eso, ¿eh? te tienes que exonerar de cualquier tipo de responsabilidad. Ya de me por... estoy exonerando, ya lo estoy diciendo, efectivamente. Es eh, lo que digo, que yo traigo aquí. No me terminas. Venga, pero termina para que tiene que haber agilidad. Sí, en el... decir porque no es la primera vez, ni la segunda, ni la decimoquinta, personas que entran en corte inglés roban los polos, los, las camisetas y las venden. Y entonces pilla el que roba y pilla el que compra. Así que ojito. Sí, sí, eso también está, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con don Alberto. Es más, lo he dicho, hay un tal doctor que ahí entra, ha entrado hoy en Telegram, oye, que yo voy a hacer un negocio. Eh, pedirme información y, y muchos la habéis pedido información yo no me hago responsable no, de ese tal no, doctor que no sé no, ni quién no, no, será ese no, no, es no alguien no, no es absoluto. usted por supuesto esperar ahora habláis ahora habláis eh, eso ya es vuestra responsabilidad pero eso no lo uno no quita lo uno no quita que hay muchos muchos de vosotros muchos prilines honrados que queréis dar unas clases de inglés o, sí, o fabricáis sí, ropa deportiva que no sea robada evidentemente pues le vamos a manchar ya casi el nombre a este pobre hombre que se ha anunciado. Vamos a ir de buena fe. Aquí vamos de buena fe. Yo doy altavoz, pero no me hago responsable lo que dice don Alberto. Yo no me hago responsable ni de los abogados que os traigo, ni del que se anuncie ni el que diga. Eso eso que os quede claro. Lo que quiero decir con esto y es que lo siento que es que yo tengo mi mentalidad pues, jurídica. No puede ser de otra forma. La buena fe en materia penal no se presume, se demuestra. ¿Mm? Exactamente. Bueno, a ver. Pablo, ¿te ha quedado clara la pregunta? Porque es un poco enrevesada, pero yo creo que la respuesta está clara, ¿no? Pablo. Sí, sí, perfecto, Luis. Muchísimas claro. gracias y muchas gracias, don Alberto. Venga, nada, amigo. Sí, venga, Buenos a todos. ver, eh, por ejemplo, Luis Antonio Cárdenas. Venga, pregunta Luis Antonio Cárdenas. A ver, que te inicie el audio. Luis, sí, buenas noches. Buenas noches, Buenas venga. noches. Buenas noches. Eh, buenas noches. Yo estoy aquí en España. Buenas noches, eh, doctor. Eh, buenas noches, yo estoy acá señor. en España. Desde septiembre vine por asilo político, yo trabajé en las fuerzas especiales del ejército. Me dieron una hoja blanca que trae el NIE y mi foto. Me dijeron que a los seis meses, o sea, para abril, pidiera la cita para la segunda tarjeta y el permiso de trabajo. Quiero saber si eso es verdad o en qué me pueden ayudar para que me guíen en cuanto a esa documentación. Pero que se, se ha medio cortado, no te he entendido la muy repite bien. Repite la pregunta, Luis. Yo estoy desde septiembre aquí en Madrid, España. Sí. sí. sí. Eh, vine por asilo político. Sí. Yo claro. trabajé en las fuerzas especiales del ejército en sí, Colombia, sí. Pedí el asilo político. Me dieron una hoja blanca con el número del NIE. Sí. Y me dijeron que para abril, y era la cita para el 29 de abril. Correcto. Para Pero tarde, escúchame, eh, amigo Tocayo Luis, tú no has visto el vídeo de ayer. Ayer precisamente dedicamos el vídeo a que estas citas están congeladas, lo explicó Don Alberto. Sí, sí, sí, sí. sí. Sí, yo lo vi. Sí, lo que quiero saber es que me, me dijo el funcionario, ya el policía que me atendió, que para abril yo ya tenía que pedir la cita para pedir la, tarjeta, la segunda tarjeta y el permiso de trabajo. Yo quiero saber si esto es verdad, lo del permiso de trabajo a los seis meses. Sí, es verdad, claro que es verdad, hombre. Sí, es verdad. Ah, bueno, es verdad, eh, lo, que lo único que está congelado por el estado este de alarma, pero cuando pase, si es, a los seis meses sí. podéis trabajar. Aquí, sí, sí, es en verdad. Cuan, sí. En cuanto a este. Mm. Perdón. Eh, eh, disculpame un segundito, disculpame bueno, un momento bueno. que te quiero decir que eh, ahora tenéis que tener en cuenta una cosa, que los plazos, eh, los plazos, ahora, eh, a los seis meses, con, matemáticamente exactamente no te van a dar la tarjeta, porque resulta que cuando termine el estado de alarma va a haber sí. tal follón en la administración que se van a dilatar muchas cosas. Eh. Entonces tenéis que considerar eso. ¿Mm? Pero ahí entraríamos en otra cosa que legalmente, sí. legalmente sí que podrían trabajar porque han pasado los seis meses, ellos no tienen la culpa de la congelación, no, no. Y eso se podría habrá que ver qué decide el gobierno lo primero, porque igual dice el gobierno, venga, mano ancha, o igual dice no, mano cerrada, pero ahí se podría recurrir, o sea, pero a los seis meses sí pero, técnicamente puede trabajar, perdón, ¿no? pero realmente yo Ortica en septiembre cumpliría siete meses. En, perdón, en abril cumpliría siete meses. Lo otro es, como yo pedí el asilo político, ya para yo traer a mi esposa y a mis hijos, eso se hace es por reagrupación familiar, ¿verdad? ¿O lo puedes traer como has venido tú? Porque si tu situación era de perseguido, tu familia también. Y si no por reagrupación familiar, claro. Sí. sí, sí. Eh, y última pregunta. Tengo un amigo que vive conmigo que es colombiano. Él es sanitario, trabajó en bomberos y todo. Él cómo puede hacer para para Otica tramitar de pronto hacer un voluntariado en cuanto a la situación que está viviendo España. Pues eh, a ver, en lo del voluntariado, aunque técnicamente la ley. Mira tu roja. Mira, lo que te dice André. O sea, André. Irán los ONGs eh, avalados por el gobierno y presentar los documentos y diciendo que vas a quiere hacer voluntariado porque tiene los eh, el perfil de la parte sanitaria eh, de, de todo lo que se eh, diga oye muy es muy bueno seguro. lo que está diciendo Dre yo os invito os invito yo de modo propio que todo el que sea sanitario como lo que estáis diciendo doctor enfermera celador auxiliar ir a la Cruz Roja y ofreceros para trabajar mi, bueno. opinión. Ver, sí, él, él mi opinión. Luego ya, don Alberto, no va a un poco. A pero no, no, yo digo que vayáis y os ofrezcáis. A ver qué os dice. Sí. A ver qué, a ver, qué sí. os dice. Eso, eso, desde luego que está. Está en primer lugar, don Alberto, ahí. el derecho a la vida de las personas. Sí, sí, Por sí, encima vaya, de por todo, como bien nos explicó ayer. Y se lo y pueden aprovechar los pues que sí, sí. que Pero Esperar un momentito que os diga algo, que os diga algo, porque. Eh, Tendemos a, me incluyo yo, tendemos a, a, a resumir los requisitos que se solicitan para conseguir nuestro fin. No, no es así. Ahora mismo, por las circunstancias que estamos viviendo, todo aquel profesional relacionado con la sanidad tendrá las puertas abiertas porque necesitamos personal. Hay un atasco impresionante y necesitamos, lo dice Luis. Eh, no, no, es sanidad, que no hay sanitarios, directamente no hay sanitarios. Ayer os puse el vídeo del ministro. Bien ahora ojo decía, sí. ojo decía decía que estuvieran regular en españa o sea podría ser alguien que estuviera como turista alguien que estuviera sí, como que voluntario estuviera, sí, alguien don que don estuviera don con estudios no, no decía no. espera don alberto no decía sin papeles pero yo reto como prima e incluso el que esté sin papeles yo iría a preguntar a ver qué dice la administración si sí, no lo movemos probar, probar. claro, por probar el no ya lo tenemos pero, por ejemplo, el que esté como estudiante, el que esté como voluntariado, el que esté, eh, vamos, de con cualquier cosa regular, sí, lo dijo ayer el ministro. Y los que el no, que yo más, les invitaría a probar. El que aún sigue como turista, el que aún sigue como sí, turista. Ese el ministro dijo, Drey, eh, eh, el ministro dijo el que esté regular. Entonces, uno que está como turista, Drey, es tu oportunidad. Ahora te pueden tramitar un permiso de trabajo. lo dijo Mírate el vídeo de ayer, que pongo el vídeo del ministro, lo dijo antes de ayer. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, es que escuchamos las noticias. No, no, las la noticias o... no, eh, lo, las palabras del ya ministro acabamos, directamente. Bueno, vamos a ver, escuchamos las noticias, o leemos las cosas, pero eh, mentalmente... Hasta no, tener, llevamos... hasta no tener papel legalizado. Perdona, que estoy legal... hablando, déjame terminar de hablar. Vamos a ver. Eh, escuchamos las noticias, o leemos las cosas y lo que estamos a ver si sí, mentalmente llevamos a las cuadras nuestra sardina, que no es así. Que tú estás irregular aquí y te vas a un sitio. De... Mira, que yo quiero trabajar el cenador. Estás irregular lo primero. Ves a Lifema y ya verás, yo te hago la apuesta. Bueno, o donde estés caso, en Alicante. Yo te no, hago la apuesta, no, no, pero no, no por el no, tema no, jurídico, porque aquí tienes a Don Alberto no, hombre, el si tema jurídico, ver, pero ver, yo te digo el tema no, global. Caso, a ver, en cualquier caso, si tú eh, te postulas para ofrecerte en materia sanitaria tendrás que acreditar que tienes un certificado o un título, porque si vas con las manos en los bolsillos y que quieres trabajar y lo que quieres es poner tiritas para que te den un permiso de trabajo, olvídate. ¿Sabes? Eso, eso no claro. lo hemos dicho, hemos ¿Eh? dicho siempre profesionales sanitarios, eso, celadores, dos. etcétera, etcétera. Dos. Yo ayer pasé en el portal que ni FEMA pasé en el portal que ni estaban buscando a 50 celadores. Sí o sí. Y hoy me acaban de decir en el hospital 12 de octubre. Celadores. No están hablando de médicos. Están hablando de celadores. Médicos, por supuesto. Enfermeras, también, por supuesto. ¿Vale? El no ya lo tenéis. El que se quede que eso ya que haga cada uno lo que quiera. Aquí cada uno os da su opinión. Dos. Eh, ¿Qué es lo que te iba a decir? Que no me acuerdo. Eh, Venga, ah, pasamos a más preguntas. Aquí. Don Alberto, ver, para, no estancarnos, de para no estancarnos aquí. Tenemos que tener un convenio con la organización que vas a prestar los servicios de como voluntario, vale. He oído a David decir, no es que llevo. Mirta, estás ahí. Sí. Venga, sí. tu pregunta, tu pregunta al doctor. Venga. Este, no, no es pregunta, es Para pa saludar, no, por favor, para pa saludar a la familia, no. Sí, hola. Aquí estamos para preguntas, que bastante mal vamos de tiempo. Venga. Sí, pero te comento. El, el que levante la mano, por favor. El que levante la mano en Zoom es para aportar o no para saludar a la familia. Venga. Okay, eh, la digo yo... en broma, pero lo digo en serio. Sí, Venga. En Madrid, mi tía, ella es ingeniera en procesos alimenticios, fue cuando hicieron el llamado. Ella fue siendo ingeniera... La empresa alimenticia que actualmente está en la construcción de los galpones que van a servir de atención. Ella estaba como turista y la tomaron. No muy buena sé. aportación, muy buena aportación. Me encanta porque estás ella tirando para mí. Está pa trabajando, está poniendo tornillos, está levantando galpones. Inicialmente ella quería ir en la línea de procesos de alimentación, pero la tomaron y ahí está. ¿Y eso dónde ha sido? Repite lo paquetes. En Madrid. En Madrid no tengo exactamente. La ¿Dónde? pero bueno es buena noticia no la dio. ¿Cuándo, hace, ¿cuándo ha sido eso, Mirta, para que todos los prilines... hace tres días Hace tres, tres días. Y... La entrevistaron en un día y el día así, y le dijeron, vengase mañana a tal dirección. Joder, pues lo que os acabo de decir, primines, si estamos en vivo y en directo, yo probaría. Don Alberto dirá que, pero aquí cada uno que haga lo que quiera. Ahí tenéis el testimonio de Mirta, que su prima lo hizo. Muchas gracias, Mirta, desde México, ¿no? Sí, yo estoy en México. Val. Mi prima está allá en Madrid. Muchas gracias. A ver, eh, ¿quién más quiere aquí... Yo, yo, yo, yo. A ver, a ver, yo voy por las manos levantadas. Eh, a ver, venga, el primero sí. que tiene la mano... Diego, a ver, venga, Diego. No sé. Buenas noches, Luis. Y buenas, buenas noches. Noche... Venga, pero, pero os pido brevedad me, os first, a todos, brevedad, ¿eh? Venga, venga. Don Alberto, la pregunta es esta. Tengo que reagruparme con mi familia. ¿Cuál sería la mejor opción? Yo estoy en calidad de turista ahora y pienso voy a decir algo que es que me están. Me estaban diciendo que era un celador. Bueno, claro, un celador es el que cuida a los enfermos. Prilines. Eso. Es el que pone las tiritas, el que lleva las camillas. Eso es un celador. Mueve camas. Un tío que mueve camas. Un tío que mueve camas, que te lleva al quirófano, te trae del quirófano. es Un auxiliar, un auxiliar. No es enfermero, no es enfermero, pero ayuda un camillero sí. exacto un camillero muy bien muy bien explicado venga venga Diego tu pero pregunta venga si quiero llevamos ya una hora de vídeo eh pero bueno hoy os dejo hoy os dejo porque como es viernes os dejo y estamos todos confinados los dejo aquí. venga, venga rápido, Diego brevemente porque me esperan sí venga. sí. don Alberto tengo que reagrupar a mi familia mi esposa y mis tres hijos ¿cuál es la mejor manera de traerlo a ellos y la siguiente pregunta era eh, yo pensaba traerlo una que te traes a la familia que son tres hijos tu mujer y tú eh, yo ya estoy en España. ¿Y tu mujer y tus hijos? Están en Argentina ellos. Sí. sí. ¿Y qué son? ¿Y es, ¿Son traer? argentinos? ¿O son o qué son? Argentinos y estamos casados, todo legal. Los traigo acá porque nos venimos a vivir a España. Ah, vale. Bien. ¿Cuál uh -huh. sería la mejor forma de traerlo a ellos? Yo estoy en calidad de turista eh, y estoy, bueno, trabajando... La mejor sus... forma, primero el avión. <risa> o sea, la mejor forma. <risa> <¿Sabes>? <risa> Qué Perdón. malo es Don Alberto. Qué malo es Don Alberto. es para relajar un poquito el tema. Sí, hace bien. Pues ya, ¿De un, de inciso, una, un inciso, un inciso. Me preguntan que cuando hablo de celador, ¿a qué me refiero? Por lo que estábamos diciendo, un celador. Eh, bueno, ya lo hemos hablado eso. Venga, sigue, Don Perdón, Alberto, sigue. sigue. Sí. Perdón. Y luego, depende, si te has casado en España, ¿dónde te has casado? En si Argentina. Es, te has casado en Argentina. Y. Eh. Uh -huh. ¿Y qué más? Eh, mi tú, idea tú es traerlo como tú. turista a ellos. No, tengo, sí. no tendría problema si lo traigo así como turista a mi esposa sí. y, y mis hijos. Y vamos a ver. Eh, es que no sé cómo decir. O sea, eh, Ninguno es español, ¿no? No, ninguno. Ninguno es español. Entonces, ¿te los quieres traer de aquí de la mejor forma posible? Bueno, como turista, tendrás que traértelos mm. como, como, como turista. Ya sabes que Después pues tendrás que adaptar tus circunstancias a una de las tarjetas de residencia o alguna digamos eh, eh, circunstancia legal que te autorice estar aquí. Pero claro que Y estar yo, yo, yo les recomendaría una visa de estudios, que es lo más sencillito que te den y, te, y les permite trabajar 20 horitas. Una visa de vale. estudios. Claro, que la puedes sacar o allí o aquí cuando vengas como turista en los primeros 60 días, cuando pase toda esta situación. Eso es lo más sencillito. Vale. O sea, lo, lo más recomendable sería eso, tener una visa de estudio, yo hacer un curso, eh, presentarlo y que con eso, una vez que yo estoy como con visa de estudiante, poder traer a mi familia, a mi esposa. Y no, madre. no, pero eso sería ya tu mujer directamente, Diego, porque tú ya se te han pasado los 60 días, me parece. ¿Tú ya llevas sí, sí, cuántos sí. días llevas en, es en el El 2 de febrero acá. Marzo, abril, ya se te... Bueno, todavía te quedan unos poquitos días. Hombre, ten en cuenta que como ahora ha quedado todo congelado, ese plazo supongo que está también Cuando congelado. se levante el asedio este, pues podrás tramitarlo. Podrás tramitarlo. Y, y, si, y si no te da tiempo a ti, pues tu mujer, ¿se puede ella uh -huh. hacer una visa de estudios? ¿Se la puede sacar allí en Argentina o se la puede venir aquí en el turista y sacárselo desde el primer momento? Sí, y hija. ¿Con eso se trae a tus hijas también? Claro, vale. ¿Y qué? Pero... O sea, si se viene acá como turista, que puede venir con los tres hijos, o no le van a ser. Sí, hacer sí con la mal? visa no de para. estudio se puede traer a los hijos también. Lo único que te piden es que demuestre su sustento y el de sus hijos. Y, y no claro. vamos a ir al detalle, que el detalle está la ley, y si no se hace interminable, pero sí puede traer a los hijos. Sí, Lo que pasa es que en vez de, de que tengan los 500 euros para ella por día, o sea, por mes, le van a pedir los 500 más un poquito para los hijos, que no me recuerdo. Yo si te voy el Mientras Pero, Rey, que tú ya si te has venido dos meses dos y me tengo aquí, tengo aquí, ve espera, ve espera, ve espera, ve claro. De, de, de, es que hemos no ponido, a ver, espera, A ver, espera, espera, espera. Olga Lucía Martes, te toca, venga, que si no aquí. Olga. Hola. Venga, participa. Hola. Venga. Bueno, te toca. Doctor, ¿cómo está? Y sé breve, sé breve, que ya has visto cómo está la cosa. Venga. Una. Un colombiano, una colombiana que es eh, vivió 26 años en España, tenía la ciudadanía, eh, se vino para Colombia, pero después se fue para Estados Unidos. Me dice: Yo pierdo la ciudadanía por estar fuera de Colombia más de tres años. No, pues ya no, está. O sea, ella es ciudadana española, sacó la ciudadanía. Sí, ya la tiene la ciudadanía, claro. Bien, eh, cuando eres nacional español, a no ser que caigas en causas muy tipificadas en el Código Penal para que te retiren la ciudadanía, la nacionalidad, eso ya es un derecho que tienes de por vida. Luego ya te puedes okay. ir a Colombia, es como si yo me voy a Colombia ahora, yo soy español y no voy a Colombia, pero no lo descarto, a lo mejor algún día me voy, pero bueno, y, y, y me quedo allí, yo no pierdo la nacionalidad española, me puedo hacer colombiano también, ¿sabes? Entonces okay. la de nacionalidad será doble, soy colombiano y soy español. ¿Eh? Ah, okay. ya vale, va, perfecto. perfecto. Venga, a ver, Oscar. Yo, ¿y yo cuando Tú ahora cuando te toque. No sé quién eres, pero ahora cuando te toque. Hola, Venga, Oscar, te noche. toca. Oscar. Hola, Hola buena noche. Venga, buenas pregunta, noches. Venga, pregunta. Rápido. Ocha. Sí. Mira, sí, sí. mi pregunta es yo tengo yo tengo 12 años aquí en españa y, y yo presenté la, ya la solicitud de nacionalidad y estoy esperando que el registro civil me llame para hacer la jura de la, de la constitución mi pregunta es también los registros civiles se van a estancar con esto con esto y van a aplazar esas citas para esa juramentación uh -huh. Está todo congelado ahora sí Sí, sí, sí, sí. Está congelado, amigo. Es que para la jura tienes ¿me? que ir presencialmente. Todo lo que sea presencial, todo lo presencial está congelado. Todo, todo, todo. Sí. pero sí. Lo De todo. Sí, sí, sí. Y está claro. Pero que mi pregunta es: ya yo solicité la cita para la jura y ellos quedaron en llamarme para darme la cita. Y me dieron que se tardaba un mes. Ahora, el, el, el, a mitad de mes, que ya había pasado, o sea, yo lo solicité el 21 de febrero. Y el, y el 11 entramos en, la, en el estado de, de alarma, entonces mi pregunta es, ahora cuánto más, se, después de que, si, si supongamos que el, el 11 de marzo acaba el confinamiento, cuánto más tiempo se, se, se retrasaría esa esa jura de esa... Eso no lo podemos saber, amigo, porque la administración ahora tiene que estar colapsada, no, no sabemos los, lo que va a tardar, no se puede no, saber. A ver, no, don Alberto, sí. ¿qué te dice? no vamos a ver primero tener en cuenta que el 11 de abril es, es ser muy positivo y no, no se va a acabar hasta el 11 de abril va a durar hasta mayo inclusive vale son por fuentes que yo tengo y que me han informado esto incluso va a ser abril y mayo de acuerdo yo siempre eh, les he dos. dicho que esto mínimo son dos meses mínimo mínimo Sí sí. Esto mínimo mínimos pero solo meses. hay que ver italia y hay que ver china y en vuestros países Así. iguales eh que no os quiero dar malas noticias lo que pasa es que esto no es como cuando noticias, una pero... cosa muy rápida como al niño cuando va en el coche cuando llegamos papá ya llegamos ya llegamos cuando llegamos papá ya llegamos ya llegamos aquí nos van a ir diciendo 15 días 15 días para que nos vayamos mentalizando pero yo soy partidario de decir las cosas y que cada uno pues se sí. mentalice que esto va para dos meses por todos los países. ¿eh? Por cierto, si os está sí, gustando, un like, bien, un like. Un es like, un like, un like. Lo has explicado muy bien. Claro, Porque al niño le va a decir: Ya llegamos, ya llegamos. Y así todo el viaje. ¿Cuánto falta, no? ¿Cuánto sí, falta? Sí, ya sí. llegamos. No, no te preocupes. Sí, sí, sí. sí. Pues algo así parecido. Y luego, eh, muy importante, que mientras que estamos en este periodo, ya lo he dicho, no me canso de decirlo, que está todo congelado, ni hay citas, ni te puedes pedir cita previa, ni puedes hacer nada. Es decir, es, es lo que está congelado, es como si fuera un limbo jurídico. O sea, tú estás aquí, estás en tu casa, pero ni corren los plazos a favor, ni te corren en contra, ni hay cita previa, ni hay entrevista, ni hay trámite de huella, ni nada, de nada. Pero es nada. Oscar, es que no se puede hacer otra. ¿Sabes, amigo? Ya, ya, soy buen, sí. Venga, muchas gracias. Venga, a ver, Galaxy, Galaxy J7 Prime. No sé, pregunta. Hola, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Eh, yo llegué aquí el 3 de marzo, acá a España, ya mi esposa tenía siete meses acá, ella ya tiene todo listo para que le dieran la tarjeta roja para con el permiso de trabajo. Y yo vine pues a hacer los papeles para, para inscribirme en la declaración como asilado, como está ella. Eh, mi pregunta es: yo tengo una, una propuesta laboral, yo la una, yo una, yo una panadería aquí porque yo soy panadero y soy pastelero, y, y tengo una propuesta para trabajar. Entonces, como estás todo congelado y el tiempo, como como turista mío, también queda congelado, ¿cierto? Y empieza a correr después de que siga la cuarentena. Y esto es lo que dijo Don Alberto ayer, sí, sí. ¿sí? Sí, yo te yo podría el, la empresa me podría hacer a mí un, un precontrato para yo trabajar mientras se legaliza toda la, la situación pues con esa invitación de trabajo que me está haciendo la empresa vamos a ver la empresa te puede hacer un precontrato una promesa de trabajo puede hacerlo ¿Eh? eso sí que te lo, puede, te lo puede hacer vale pero eso no por tiene eso que yo marcar... tendría problema para trabajar en caso de que tuviera un inconveniente o sea que me parara la policía también a mi trabajo eh, no tendría problema con ese contrato que tengo eh, un precontrato no es un contrato es el digamos la antesala de un contrato que se registra un contrato laboral no se registra un precontrato con lo cual eso no tiene efectos digamos de antigüedad de derechos y de tal no sirve para nada es un precontrato hasta que no tengan un contrato directamente o sea, eso no se tramita en ningún registro o sea que una yo promesa, por, esa, por, esa, por esa propuesta laboral prácticamente eh, no puedo trabajar. Es que es una propuesta, es como una promesa de que te La van a promesa. contratar. Mm, eh, no es que te hayan contratado. A ver, con poder, escúchame, dónde. poder puedes. De ver, a lo mejor no, y Don Alberto me va a regañar, pero joder. Yo bueno, es que sí. Otra cosa que le quería decir a todos los primeros, yo soy pastelero. Eh, mucho tiempo mucho, mucho, con mucha experiencia en caso pues estoy disponible en cualquier cosa que necesiten eh, una recetica una fórmula para algo una tortica un poco como te pueden contactar no, no, no. como te pueden contactar gala eh. y j7 prime el ya próximo ya le, día le, ponte le, el zoom aquí le, tu le, nombre le, el próximo día ponte el nombre que sale de tu móvil ok venga dile tu o móvil hago, o algo venga, venga. Ya venga. Ya el, en Telegram les pongo, pongo el número del móvil con el nombre mío Eiso eh, López y ahí me encuentran. Si lo quieres decir aquí lo puedes decir, eh, que yo me comprometo a ayudaros. Ahora yo no asumo sí. responsabilidad, eh. también os lo digo. Bien bien, no eso es es es para que para, vale. lo que deciden, para cualquier receta lo que sea Pero le tenéis ahí. Sí, señor. Muchas y gracias, amigos. Bueno, venga, sí, que, eh, Luis, Cristian, bien, espera, bien, espera, espera. Don Alberto, venga, bien. que nos quedan dos. Cristian, Gutiérrez. Claro, Luis, muy brevemente. Ayer me preguntaron varios el, el email, pero no se los he Vale, preparado. ahora lo dice, no te preocupes. Ah, ahora sí. al acabar, yo, yo sí. os he prometido dar difusión a todos, incluido a don Alberto. Ahora, insisto, yo no me hago responsable, ¿eh? si luego el, el de los pasteles no hace bien el pastel, el letrado no hace no, bien lo no, que sea. Yo no, doy difusión, eso... eso sí, que sí, que sí. Venga, si me entendéis todos. O, o incluso se nos puede colar un estafador, que no ninguno de vosotros lo sois, doy, lo doy por supuesto, ¿vale? Pero que que vosotros sois mayores y responsables, ¿vale? Yo lo que sí es, no, no. tengo miles de seguidores, pues yo pongo mi granito de arena y os lo pongo a vuestra disposición. Venga, eh, te toca, a Cristian Gutiérrez. Puedes preguntar lo que quieras. Está ya en audio. Hola, buenas tardes, Luis, Alberto. Gracias por la oportunidad. Hablaba de Cali, Colombia. Buenas noches por allá. Eh, mi pregunta es rápida y contundente. Eh, yo tengo una ¿Tú niña. ¿Tú eres caleño? Sí, caleño, a eh. ver. Entonces, eh, mi niña se fue el 10 de noviembre para Jaca, Aragón. Entonces, yo iba a subir, pero se complicaron las cosas. Me voy a viajar, tengo el vuelo ahorita el 9 de noviembre. Perdón, el 9 de abril. Por lo que está la situación, tengo que posponer. Ellos allá pidieron asilo político en Aragón, Huesca. El asilo político ya tiene la carta blanca y están próximos a la carta roja, pero ellos eh, colocaron de que pues el asilo político por problemas acá en Cali. ¿Qué posibilidades hay de que yo pueda subir? Yo quiero trabajar, estudiar, ayudar a mi hija que está allá, mi hijo que está acá en Cali y mi madre que es una persona que pues no está apta para trabajar. ¿Qué posibilidades hay de que yo, por qué medio pueda eh, comenzar labores y estudiar. Pues lo mismo te digo, eh, tramitando el asilo cuando se pueda, cuando eh, se levanta el estado de alarma, lo que puedes hacer es pedir el asilo, traerte de Colombia, de Cali, eh, las evidencias, si las tienes, de denuncias o un código de violentados que tenéis allí, si es que lo tienes allí dado de alta el asunto, y tramitar aquí la tarjeta blanca, la cita previa con la tarjeta blanca para posteriormente tener la tarjeta roja poder trabajar vale perfecto muy agradecido muchas Conte gracias Cristian muchas gracias si por pregunta. os no, si no, no, vale. sí, ahora lo das nos queda Milton Lópera venga Milton pregunta mm. a ver Milton Cachi achilla marco Milton Milton venga habla Milton ya puedes ya te he puesto el audio no solamente es un inciso nomás yo tengo un primo que es enfermero y él fue a la Cruz Roja para ver si se podía venir a España a ayudar y le dijeron que si es el enfermero que ayudara en el mismo país en Colombia que para que en el momento España no necesita enfermeros de todo el mundo como ahorita escuché que de pronto. Pero eh, eh, tu primo está dónde ahí? está? Aquí en, en Colombia o está en España? Colombia, en Colombia. Ah claro, pero si hubiera estado en España sería distinto y más ahora. Sí, sí, pero. Como ahorita escuché que dijeron que se fuera a la Cruz Roja que lo Sí, pero a la España. Cruz Roja los que están en España eso los que no, están físicamente no. en España hombre ahora ahora si está en Colombia le toca ir a la Cruz Roja de Colombia a ayudar allí porque esto es esto es mundial Milton pero sí claro claro sí sí no te, te, te, te entendemos a ver alguien más que quiera preguntar venga ya están todas las manos manos contra gracias milton gracias por el aporte amigo pero nos referíamos venga quién quiere preguntar venga preguntar rápido ¿Alguien más? Yo, yo, yo, yo. Pues habla, sí, habla, sí, ha levanta la mano, venga Elizabeth. Yo. Pero cuando digo la mano, ya, ya, venga, ya te pongo. Pero cuando digo la mano, me refiero a una mano virtual que tenéis todos okay. en Zoom. En Zoom hay una mano virtual, ya te dejo, sí. Hay una mano virtual, esa es la que tenéis que levantar, que si no, no me doy cuenta. Venga, pero ya estás. Venga Elizabeth, pregunta lo que quieras a don Alberto. Okay. Venga, aprovecha. Aprovecha, cada gratis, que luego va a ser muy caro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ok, la pregunta es la siguiente. Mi hija y yo, este teníamos planeado ir a España, emigrar a España en el mes de noviembre de este año. Pero debido a la situación, a esta que estamos viviendo ahorita, bueno, vamos a tener que posponerlo para uno o dos meses después. Ahora, a tu hija no se la ve porque tienes que poner el móvil así, no así. Lo digo ya para todos, ahora ya, si quieres déjalo ok, ok. Pero tenéis que ponerlo en modo cine. ¡Ay, ay, ay! ¡Hay mucho mejor! ¡Ay, ay! Perfecto, venga, sigue. Okay, okay, sigue, okay. Ajá. sigue. Entonces, nosotros los venezolanos, eh, he escuchado que tenemos entradas sin vista a España hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, nosotras ya no vamos a poder viajar este año, porque no sabemos cuánto dure esta situación. Entonces pensamos entonces bueno vamos a, a, a correrlo dos meses más pudiese ser en enero o febrero pero qué va a pasar en esos ese mes ya no vamos a poder entrar si no tenemos una visa o el o, es, o es, se corre todo este tiempo o sí sea, te van a extender la cuestión de la visa hasta dos meses más dos años, el año que viene en realidad no Quiera saber, pues, cómo van a manejar esta situación. Yo creo que más que visa, don Alberto se refiere a Letías, ¿no? ¿Eh? Yo creo eh, que te refieres a Letías, Elizabeth. Ok, a, a, es como un permiso. Qué miedo le tenéis. A ver, lo he dicho en todos los vídeos. A ver, eso es una tontuna Eso es una cosa que te metes por internet. Te pide tu pasaporte, tu DNI, no sé qué, el de tu hija, lo, lo casan aquí con la Interpol y te dicen, puede usted viajar a Europa. Ya está. Y, y vale 7 euros y te vale por dos años y poco más. No es una visa, es un permiso de viaje. Para verificar que no eres una delincuente ni una terrorista. No es una visa, es ETIAS. Uh -huh. es, okay. eso, es eso, cielo, de verdad, no te preocupes por eso para nada. Bueno, te vas a ahorrar 7 euros, te vas a ahorrar. Es lo único que. Pero yo creo que es bueno eso. Te, te voy a decir por qué. Porque es mejor que te lo digan a, a, en tu país. Imagínate que tú fueras una terrorista. Pues mejor que te digan en tu país por internet. No, no puede usted venir. Que no la vamos a dejar entrar. Que te lo digan aquí y te metan de vuelta. Don Luis, una pregunta. Pregunta. Este, pero eso no. Eh, yo estuve leyendo referentes, ese eh, tío, tías, tías, tías, algo así Sí, pasado, tías. Pero mira, es a partir del 2022, ¿no es? Yo tenía entendido que era el 2021. Primero iba a ser el 2020 o sea, y lo atrasaron o sea. al 2021. No sé si lo han vuelto a atrasar, pero insisto que no le tengáis miedo. Quisís poner en internet tus datos, lo casan con los ficheros que hay aquí en Europa, de la Interpol, de no sé qué, y te dicen: venga, puede usted venir. Ya está. Es para que no entren aquí terroristas, ni delincuentes, ni narcotraficantes. Si no soy nada de eso, que supongo que no lo soy, jope no es, no es una visa. Yo no, no escuché que le decía, sí, lo no aplazaron para 2022. Sí, yo también. Pues si lo habéis escuchado y es la fuente fiable, pues será eso, yo ya no lo sé. Yo, donde lo habían aplazado era para 2022. Ya 2021. actualizaron ese, ese sistema y ya lo actualizaron. Ya queda para registrado el 2022. En el el que a, a, Actualmente dijeron que 2022 se genera el 10 pues Por sí. motivo del, del, del, de la epidemia. Del bicho. No digáis la palabra prohibida, que YouTube se entera y nos quita el vídeo luego, lo profundísimo. Bueno, bueno sí, yo... Sí, ya vamos sí. a finalizar. A ver, que don Alberto sí. tenga su minuto de oro. Espera, que le dejo ahí en pantalla. Muchas gracias. Sí. Gloria. Por la puntualización. A ver, don Alberto, espera que te pongo aquí en pantalla disclaimer legal, ¿eh? Yo no os estoy recomendando a nadie. Yo doy voz a todos espera, vosotros. Es que te oigo ahora. Sí, espera que te pongo bien aquí en grande. Es que no te oigo Hola. Sí, es que se te ha quedado, don Alberto. Ahí, etcétera. Vale. Es que no te oigo. Yo os aconsejo, eh, escucha, nosotros te oímos y te vemos, pero yo soy... A ver, don Alberto. Es que fatal, oigo fatal. Pero es por tu ancho no, de banda. A a ¿Sabes qué debe de ser? Debe ser? O sea, os doy un consejo a todo rápido. Cuando entréis en el salón de Zoom, las otras aplicaciones que tengáis en el móvil, quitarlas. Para que el Zoom vaya bien, se os oiga bien, se os vea bien. Pero vamos, te oímos bien, ¿eh, don Alberto? Lento, pero mira, ahora te vemos bien, yo creo. Pruébalo ahora. Es que oigo, ha entrado una llamada, me han llamado por teléfono. Claro. Y se, se ha quedado así, sin si sí, ¿Me oís vosotros? Sí, te oímos bien, te escuchamos. Bueno, simplemente quería deciros que mi, mi mail, que lo he puesto antes ahí en, en, en público, y el de, el de Brenda en Chile para la gente que está fuera de, de España. Y nada, simplemente eso, que cualquier cosa que queráis, pues me escribís al email mío o al de Brenda y os respondo, ¿de acuerdo? Dinoslo, venga, si quieres, yo os doy voz, insisto, os doy voz. Eh? Que lo digas, que digas tú tu email si quieres, venga, o no, el de Brenda. ¿Cómo? Aprovechando que no me oye Don Alberto, que yo no me caso con ningún abogado, ¿eh? Incluido Don Alberto, pero que deje su email y ya vosotros sois mayores. Que digas el email de Brenda, hombre, que lo digas ahora mismo, para que se quede bien grabado. más oído? Ahora sí que más oído. Ahora sí, me has oído. Se lo dijo en el chat privado no, sé, no te casas con ningún nadie eso, Pero eso no quiere claro no me puedo casar porque luego si alguno no yo no sé pero yo os doy voz igual que hay que sea pastelero ver, venga mail voy a decir mi email vale o el de brenda lo que tomar tú quieras nota. o el de la otra que tienes todo Vais a tomar nota me oís sí te oyen mi, mi email es legal h o p w a r e punto abogados gmail.com me habéis entendido repítelo venga por si algún rezagón no lo ha repito legal s de Sevilla h de hotel o de Oviedo p de Pamplona w de Washington Alemania Roma España punto abogados arroba gmail.com pues ahí ahí podéis contactar con el doctor vale. si queréis ¿Se vale. bien? Sí, cogido? se ha oído. Sí, sí, se ha quedado ya vale, ahí. Sánchez, ¿lo has cogido? ¿Sí? Y Olga Lucía Martínez, ¿lo has cogido? <risa> no va. Ah, bueno, sí, vale. bueno, sí, Prilines, sí Prilines, gracias, Prilines, vamos. Lo por ¿Quién? el chat interno y, y también lo coloqué por el, en, el, en el YouTube. Perfecto, escucha Prilines que vamos a acabar el vídeo, vale. Que muchas gracias a todos vosotros, eh, de verdad. El que tenga algún pequeño emprendimiento mmm, le vamos a dar voz, pues, que me lo diga, vale. De cualquier tema, vale. O incluso abogados, lo que queráis. Que muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Ponerle un like si os ha gustado, los que lo veis luego también y suscripción que siempre emitimos en directo. Y el, el, el, para participar tenéis debajo el enlace a Zoom, vale. Todos los días a las 21 horas. Estamos en el salón de Zoom. Y luego hacemos el vídeo cuando surge. ¿Vale, Prislines? Que muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Hasta adiós. Chao.